Oh, oh, oh. ¡El jumín se nace amor, el jumín se sabe a... Esa se lleva Mi gusto de ballena Lo mismo que maede Si me peba o maje Porque lo es uno. No hay a de Yocoba Y yo mi los es miro Hoy me lo reñe entre gama, en brazos de otro no que más No ha ahora en guarante. guarante. Radio mira, llévale. No vale y son se la cuere, ya yo perdí se votó. No vale son se la cuere, ya yo perdé ese tú. No vale Ey coreñemo nerviosa, eñemo pochywa u. Uh. Hace como no hay ku a el eje. Perdón me va a al intename po Perdón de va A ni untenande Juan se perdonaron, me gusta Saicota, La y Se amor de Valle Ure, Añique, añique, A ni de pos Hay cuidado y jamás hay a seguir seguir. Va eí con las demás eí con las sendas de los gigantes van a venir. eí voy personaje a deina eí a lo leí. Nada eí es de hoy o youtube hay años en hoy se votó conmí. La senda ha y voy entre Pomba y Guazú, anda y y da ninguna y trato y nace en Baena y la nevuno uno. Nada suerte hay a de y cosecha, a pie te deles Junero suerte hay porque y baña de cielo y botando botú. Si se gente estaba <música> dormido, amue y plata gestaba oyu juanaco en la moite. Va eikolande, va eikolase, aja Nace moja ve y y llama otro apretaré y más en para ti, con pesa de ima y te coye en de ser se ante deja esa oye, este desaprida de Amén ah, estuve agitando qué triste momento al ver que te alejas quién sabe hasta cuándo hoy ya no seremos aquella pareja que tú y yo formamos Diste que solo que sin tu presencia yo quiero morir Beatriz Tu ausencia me mata muchacha del alma vuelve junto a mí Volvé Y así la nostalgia se irá para siempre y seré muy feliz.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 Y sí, la nostalgia se sí, irá para siempre, y seré muy feliz. Pepe, saludos, saludos, mi que sea y su pe. el antena, peto peporando que mamo baime. La esa beja, veja ella, y ella, me o ella, o ella, o yo o ella, o arena peto para los saludo mi dese y supe. un la muerte algo no se sorprende nada más no los saludo a mi que se de su fe pero calladamente, por si no eres te digo sinceramente, estás ella, mi desembarco. Hoy se abupe neñújame en la puerta hija hué Y no hay condenos para irlo y que está sacame La upe y se giraré de equivocar y goceje Cuando el cual ira saipiro uva un pente y su hijo y juan a esa ño hija se llama ma e ayer pocua hoy un pulmo un pensar un pintero que ya lleva a bohí A Seba, sin de un peleata y mana, que te va a seca Se catuco a hacer un en el cuadrillaje yabo. Se disculpa a mi querella y no seré gel. y te vas a gustaban de... ¿De dónde gusta ahí? a no hago peo a de litro, no hago Y Ya la y ahora mumisa, sentía bastante Yagua me yuja, jabata, perea y coba, por lo que tú sé Almaceno que en el que se lo bailaba, ajen de tanto somue Cubazo labrado y cruzumeva, genel que no peba a mojena we Para en su cucape, adoja, muy cube, ratuna, yurisa, se le con él el de de lo que a a ni que te puedas usar, no voy a pitarse que se con un nerén y no causa y poje, tal buscar Donde nerén y Vamos y Vamos a de ya no está, y por Vamos Vamos y corinero, el barípode, el baromó, te va, a pese, pese, pese, pese, pese, pese, pese, pese, pese, pese, pese, pese, mi, mi. pese, Se lo yo ya se morena a mí de por ahí te PCJ, y PP, el jardín suerte oí, voy, suerte voy, voy, y voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, se voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, no marco pena, y a la tarde, ya le De que Bote, cualquiera, cero a Perú Quien andere lo se un hoy me por yo voy a viajar te vendré yo hoy y se allá ay ese po ay en ay de correr se gustaba a y que un tiempo por amaya <risa> yo verejo ya <risa> me mora y tu sortira por porque está o vale De la llana pilla deima, de, de punto na humo más, De tamaro ya pisú, ande reñe formal. ma e venan de gustar, iba y para y poraba. Más que se ve la ne de bien y enmuezará. De por ore de bene, de la tiro se se me bueno, se sujúne, hay por allá retirado, retirar. Se mora y putaraja, todo vivir y el contento, sin esto en todo momento, salir guente gusta. La y costosa ven la, la hoy me halla, de la llamará Sin en oreña formal de alta y grande preciosa La señora hay un bejo ya, De peporo bebé, de la tío se cutune. Se me bueno se su une, hay por ayer retirar Se mora y o todo de contento Y tengo en todo momento un sarihuente ne